familia y bienvenidos a mi canal y si no me conoces oh, Aquí tienes mi Instagram ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues el título a lo mejor no os explica muy bien lo que voy a hacer o A lo mejor sí, o... la verdad es que no lo sé Bueno, supongo también que bueno, me estáis viendo sin maquillar y estáis diciendo Madre de Dios santo, puro y bendito, ¿dónde me he metido yo? Pero así es mi canal todavía <ríe> Sigo siendo lara en el vídeo de hoy, en el título pone Buah, no me puedo creer que antes de maquillar o sea, no sé qué Cierto, no me lo creo eh, O sea, bueno, sí, de hecho todo el mundo se maquillaba igual Entonces no es algo que me preocupe Pero lo que voy a hacer en este vídeo básicamente es que me voy a dividir la cara en dos Y me voy a maquillar como me maquillo ahora y como me maquillaba antes De aquí a aquí, este lado va a ser el de antes Y de aquí a aquí, este lado va a ser el de ahora El caso es que lógicamente os voy a poner aquí fotos que he podido encontrar en la carpeta mmm, 20 La verdad es que no he encontrado fotos de cuando yo me maquillaba hace un montón de años Años, años ¡Ya abajo! ¡No te preocupes! ¡No tardo nada! Bueno, lo que iba, el caso es que no he encontrado fotos de cuando yo me maquillaba antes, en plan de, de cómo lo hacía y tal, del de, de resultado, básicamente. Pero he podido encontrar alguna que. Bueno, en realidad he encontrado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, entrémonos. Básicamente que no me estoy refiriendo ni a esta foto ni a. Esta foto ni a. ¿Esta foto? No, no me refiero a esas fotos, porque ahí no me maquillaba, ¿no? Bueno, en el colegio cogía la esponjita de mi madre, hacía así, decía ¡te ¡Oh, voy maquillada, ya soy pero guapa, madre mía, Dios Pero bueno, después de pasar esa época, yo ya empecé a... Cuando empecé a ir a la agencia de modelos en la que me formé Ahí me enseñaron a maquillarme, pero... Creo que esa es a lo único que me enseñaron Y a esa época me refiero con estas fotos Esta, esta, esta, que coqui Y esta Aquí me sabía maquillar ya más o menos, me hacía degradados en el ojo y todo eso ¡Ay, oh, Dios! Uah. Venga, ahora carita roja y pa'lante Así que bueno, con el momento en el que yo me maquillaba mal o que no sabía maquillarme básicamente No veía vídeos tutoriales de maquillaje ni nada de eso Me refiero a esta foto Aquí yo no sabía muy bien lo que era... Ponerme una base en condiciones, pintarme la raya en condiciones y tal Sé que se ve un poco pixelada y lo siento, pero es la única que he podido encontrar Sé que hay miles de más de fotos porque yo me hacía un montón de fotos Pero es que no las encuentro, de verdad, así que... Voy a dividirme la cara y vamos a empezar Hay que recalcar una cosa antes de empezar el vídeo y es que voy a usar muchos, pero muchos productos De los de antes no voy a nombrar casi nada porque... No quiero que os los compréis Básicamente no lo hagáis Y yo hice un vídeo Se llama, os cuento mi experiencia con las extensiones de pestañas Mientras me maquillo Y bueno, creo que es el único de maquillaje que tengo O de los muy pocos Ahí nombro todas y cada una de las cosas que uso para maquillarme Ya sean brochas y maquillaje No hay nada más Entonces, lo que voy a hacer va a ser Primero, voy a aparecer un don de La cámara ahora la voy a colocar aquí. Tengo un espejo grande aquí, chicos. Tengo aquí... Uy, mi culito. Tengo ahí un espejo. Entonces, pues, voy a hacerlo para que... ¡Joder, no sé ahora! ¡Me cago en la Vale, pues eso, que me voy a mirar en el espejo y ahora la voy a... ¡Madre mía, mi ceja! es que... ¡Pobrecita! La estoy haciendo demasiado gorda, pero... A ver, voy a acercarme más al espejo. Ahora aparezco con esto perfeccionando porque está siendo una desastre. Tres semanas después. Realmente creo que. ¡Ugh! ¡Qué asco! Pues ahora me coloco otra vez en plano y ya estaría, chicos. Ya tengo aquí una línea más torcida que. Pues no se me ocurre nada, pero está muy torcida, en recta no está. Así que ahora lo que voy a hacer es maquillarme como me maquillaba antes Y bueno, que sí, que ya lo sabéis, es que soy geli Yo no sé si esto está caducado Yo creo que no caducan las bases, ¿no? Y esta es de la que yo usaba antes Ah, vale, que es polvo, que claro, está tanto tiempo sin usarse Bueno, yo antes me maquillaba con la mano, así que me voy a maquillar con la mano es como muy naranja, no es de mi tono de piel. Yo esta la tengo guardada por si en verano, cuando me ponga morena, si es que me pongo, pues la puedo usar. Entonces, usaba una base mucho más oscura. Que esta no es realmente la que usaba en 2013, ¿no? Lógicamente. Yo usaba una de Mercadona que era más oscura, que... pues no te quiero decir el qué. Pues no se me ocurre nada. Pero bueno, esta al ser más oscura, bueno, así ahora le pondré polvos para que os hagáis una idea de cómo era mi... Bueno, si yo creo que ya se va notando ¿no? Es que ahora vais a ver la diferencia de... de... bueno, pues... De lo que va el vídeo, ¿no? Si miro todo el rato para arriba es porque tengo la pantallita, entonces me estoy viendo ahí, ¿vale? La verdad es que esta base está en condiciones, ¿eh? A mí es que la marca Astor me encanta. Siempre lo he usado, menos en 2013 que usaba la de Mercadona. No voy a nombrar nada de lo que usaba. Bueno, pues usaba una de Mercadona que era más pastosa que pastisi. Y era muy morena. Lógicamente, para otras chicas que no tenían la piel que tenía yo. Aquí, importante que se quede el cortecito, ¿eh? No hay que bajar de ahí. Porque si no, no estamos haciendo nada. Pues este sería el tono de piel que yo tenía en 2013. Ahora me voy a maquillar con un maquillo estabas. Por cierto, ya llevo la crema puesta, ¿vale? Que ya sabéis que tenemos que hidratarnos la piel antes pero me la he puesto mientras preparaba todo lo de la grabación y tal para que me penetrara bien en la piel porque quiero que haya buena protección ante este catástrofe. Ahora lo que voy a hacer va a ser ponerme la base que uso ahora y como me la pongo ahora, que es con una brocha Como veis, de esto, mirad lo poco que uso. Bueno, esto sería lo que uso para toda la cara, sinceramente. ¿Veis? Es que... Y ahora lógicamente pues me lo difumino por el cuello Porque es como hay que hacerlo No como aquí ¡Eh! Una cosa, os va a hacer mucha gracia Es una anécdota que a mí realmente No me hace gracia, a ver, tiene final feliz Pero al principio no, os voy a contar Yo antes me maquillaba así, vale La base en realidad me queda mejor porque aquí Parezco que estoy muerta, aquí pues estoy Un poquito más viva, pero bueno, os voy a contar Que yo antes me maquillaba así, vale, en 2013 O algo así, no me acuerdo realmente De qué año a la perfección, pero básicamente Me maquillaba así con una base un poquito un, Bastante más oscura, os voy a hacer el, el Cómo era, para seguir contando la anécdota Porque la verdad es que no tiene desperdicio, vale, pues me me voy a poner lo que viene siendo este color por toda la cara para que veáis a dónde llegaba el color que yo usaba antes. Como veis, ahora está bastante, bastante más morena. Vais a pensar que estoy exagerando y realmente no estoy exagerando. Me maquillaba así, miedo, puro y bello. ¿Qué pasa? Que yo usaba mucho Photoshop. Mucho Photoshop. Y cuando digo mucho es mucho Photoshop. La piel me la lisaba y encima era la época, pues, de la pubertad. A mí me llegó con demasiadas ganas y, bueno, pues estaba ahí con mucho... Tenía mucho acné, ¿vale? Yo no estaba complejada ni nada. Simplemente me gustaba el Photoshop, alisar pieles, cambiar ojos de color y todo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que conoces a gente, ¿no? Y nada, básicamente yo quedé con un chico que a mí me encantaba y quedé en persona. Yo iba con mi mejor amiga. Me acuerdo perfectamente de que, antes estaba en mi casa maquillándome con la base del Mercadona Y el caso es que yo quedé con él Hola, dos besos Fuimos al centro comercial Todo esto pues sin hablar Todo el rato dando vueltas Hasta que él se metió a un McDonald's a saludar a unos amigos Yo me quedé fuera con mi mejor amiga esperándolo Y no salió más Se quedó ahí Yo dije Me voy Realmente eso me impactó bastante porque fue como me quedé yo con mi mamá y le mandaba guases en plan, oye, vas a salir, oye, tal, me tengo que ir a mi casa, tal. Me dijo, vete, yo lo voy pillando. Pero escucharme que llevaba bastante tiempo tonteando con él, que, que ibas, íbamos a ser novios. De hecho, luego pues empecé como a cambiar un poco y tal, y a los meses o así volvimos a hablar, nos volvemos a bueno, él me volvió a dar la oportunidad a mí porque es que él me dijo que es que yo cambiaba en persona qué vergüenza, pero bueno, al final todo tiene final feliz y es que al final duré como un año y medio con él, fue mi primer novio y... pero cuando ya las cosas cambiaron, ¿no? El físico es importante, aunque digan que no o lo que al menos es importante es no usar tanto Photoshop, chicos. A no usar Photoshop, también te puedo decir que uses un maquillaje de tu tono. Te vendría bastante bien. El caso es que yo era falsa por internet, entonces pues no te esperes una Barbie en persona. ¡Continuamos! Vale, ahora pues para matificar la base me pongo polvos. Y bueno, pues sería <risa> Y ya estaría matificada, madre de Dios, santo y bendita. Ahora lo que hacemos es las cejas. Esta ceja es básicamente como yo la tenía antes y yo antes no me la pintaba ni nada. Vale, para eso voy a mover la cámara, vale, aquí. Para que vosotros veáis cómo me la voy pintando y mientras yo me puedo mirar en el espejo para no hacer las llamadas Chicos, esto lo tengo que yo. Mucho, mucho más tarde. Pues ahora, esta sería la ceja de ahora. Que ahora la perfecciono. Y esta, pues, como no me las pintaba, me la voy a dejar con la forma de por vida que tengo. Para perfeccionarme, lo que hago es con este pincelito así, planito. Pues con esto que ves aquí, yo lo mojo aquí. Entonces, lo que hago es. Más o menos sería así, es que también me lo he hecho mucho mirando a la cámara Pero bueno, más o menos Vale, yo antes el corrector de ojeras me lo ponía antes de la base Y ahora me pongo primero la base y luego el corrector Era un corrector de barra del mercadora naranja Y luego pues me ponía la base encima Y no parecía que me había quitado ninguna ojera Eso sería igual Así que voy a coger este corrector Y ahora me lo difumino vale pues ya estaría qué pasa que me he matizado la base antes de tiempo porque me la he matizado sin el corrector entonces ahora me la tengo que matizar por dos Un fallito tiene cualquiera la cogemos así sería ahora qué pasa pues que yo antes me hacía con turning vale entonces es el contorno aquí más el contorno aquí dime tú qué contorno me voy a hacer aquí pero bueno cogemos la paletita esta y Yo lo que hago es que para darle colorcillo a lo que es la cara Me paso toda la brocha por toda la cara Marco bien aquí y luego ya empiezo a difuminar por toda la cara Y bueno, esta parte de la cara no hacía falta matificarla Puesto que usaba bases mate Y eso hacía que la cara se me quedara acartonada Así que lo que vamos a hacer ahora es poner el highlight Y como veis yo no estoy siguiendo ningún tipo de orden Porque ahora vendría el eyeliner o bueno, no sé Realmente también pienso que cada uno se va quitar como quiere Así que bueno, voy a ponerme aquí el eyeliner como lo hago ahora Y aquí con sombra de ojos Tengo esta paleta Esto negro de aquí, madre mía, a ver cómo sale esto. Bueno, yo lo que hacía era básicamente así y lo hacía por todo el ojo. O sea, yo nunca me hago ahora el eyeliner por todo el ojo porque no me gusta. Puede que me haya pasado con el negro y solamente tendría que haberlo hecho más pegado a la, a la esta de agua. Da igual, el caso es que se me marcaba un montón el ojo. Era muy, muy madre mía. Sí, sí, yo estoy viendo mi pasado. Vale, y ahora el eyeliner en este. Yo creo que así es como me lo hago ahora Ahora viene el rímel, la verdad es que esto No tiene mucha complicación porque el rímel siempre me lo he Puesto igual, así que la única Única diferencia es que antes no me ponía rímel Aquí abajo y ahora sí, vamos a seguir Pues quedaría el colorete aquí porque aquí Pues no me echaba, básicamente, en verdad Ojalá maquillarme como me maquillaba antes Porque no tardaba nada, vale pues ahora Queda iluminar el lagrimal, Quedaría así Y este no me lo hacía con ninguna sombra Me lo hacía con, de hecho a veces Hasta me lo sigo haciendo con esto porque dura más Y se nota más, pero es más como más artificial, no sé. Y por último quedan los labios. Yo era muy de pintarme los de colores muy, muy, muy fuertes y ahora solo me los pinto en el caso de que vaya a salir arreglado a algún lado fiesta sesión, Pero bueno, en el caso de que me los pinte Me lo hago con un permanente, ¿vale? De lo que sea, en plan un labios que dure 24 horas Para el fucsia voy a usar este Que es de NYX Que me lo regalaron hace dos años Incluso diría que este es más bonito que el que yo usaba Pero bueno, básicamente me he pintado así Y lo que hago ahora es con este perfilador bueno, como veis, me lo he perfilado simplemente para darle lo que es la forma a mi labio Cuando me lo hago entero, pues mola más Y lo que yo hago después de eso, o me lo perfilo y me lo dejo así Que al cabo del día se te va a ir O me pongo este brillo que es de Victoria's Secret Ya veis que me queda muy poquito, entonces no me lo voy a echar yo voy a echar otro que es transparente y es este Y... Sí. Sería un gloss así Y ya está Como veis antes no me complicaba la vida Era muy feliz siendo así Hasta que me daban calabazas Pero ya os digo que mirándome es que me veo yo del pasado Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Chicos no cometáis estos errores en el maquillaje Maquillaros bien Ya sé que no soy una experta Espero que os haya gustado Que le deis manita arriba Que os suscribáis Que lo compartáis Que hagáis todo lo que sea en vuestras manos Y nada una vez más Gracias por acompañarme en esta aventura De hacer vídeos de mierda